¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico de Adercid y hoy me encuentro con mi amigo personal y colega en el arte del dibujo estoy hablando de ni más ni menos que el mismísimo OJ ¿Qué haces Nico? ¡Feliz año! ¡Feliz año para vos también! Y para todos los que están del otro lado OJ, me trajiste un ítem... Un eh, ítem nuevo ¿Cómo decirlo? Más allá de nuevo, ¿no? Un ítem... Una colección completa te traje Nico <ríe> Una colección completa, interesantísima de Mauro Cassioli. El queridísimo, admiradísimo y enigmático, ¿no? También Mauro Cassioli. Mauro Cassioli, más enigmática es esta mini colección de dos números, Nico Charlie Bizarro. Una parodia de Charlie García. Sí, que la hemos visto, vimos el número uno en el lote, este, el número uno sí. del año pasado y ha conseguido el número dos. Lo que completa la arqueología. Sí. Que incluye, o habrá incluido algún show en vivo tal vez No, qué bizarro con el Ah, me decían, sí, viernes 28 de noviembre 22 Es que habrá sido esto, ¿no? La meca Viernes 28 de noviembre eh, Mauro Casioli en plena época de Cazador, Cazador. Sí, Charlie Bizarro de hecho salía en Cazador Salió creo que... Como, como un personaje Sí Cuando aparecía Charlie García era el Charlie Bizarro Una propuesta estética además... Súper singular, ¿no? Sí, editorial también, porque este, este cómic es gigantesco, Nico. Sí, este cómic es muy grande. Mira, justo acá tenemos un cómic regular, un spawn. Mira que es el. gigante, es incomodísimo el tamaño de sí. este cómic. Es tremendo, es casi una 3. Ahí te das cuenta que Mauro es un. Es una un especie, visionario, es ¿no? Es una especie de chiste para mí. De un tamaño. De esta historieta... Puede decir que es un chiste <risa> que Para mí es un chiste y ya te voy a decir por porque... un tamaño idiota del... Sí. El... Lo que me llama la atención a mí es que Mauro Casioli Sabemos que hace cosas súper realistas, viste Es un zarpado, todas las tapas de Cazador Generalmente las hacía de él Sí, con los acrílicos y demás es... La tenía súper clara, en el principio con los acrílicos Y después con el, con el arte digital, sí. pionero del Photoshop, y más fíjate qué decisiones que tomaba el loco, como por ejemplo acá este sí, como el este aerosol re choto uh -huh. que queda recontra bien igual. Cositas ya sin la línea negra. Sí, la, la, la, es un tipo que tiene clarísima. Sí. Y es más, Nico, si las empezamos a, Bueno. Paréntesis para el logo que locura sí, una locura sí, sí, sí, Eso sí. está buenísimo. No, pero además, para cerrar lo que decía, que el tipo este que hace. Hoy en día, de hecho hace dibujos super realistas para libros. Sí. Este. Eh, Mirá lo que es este dibujo el dibujo más deforme que puede existir es hermoso lleno sí. de decisiones extrañísimas como que la nariz tiene tiene volumen sí, todo, y el todo lo demás es pleno todo el cuerpo es y ahora adentro lo vamos a ver esplayado cada vez más y más la deformidad que puede tener el... <risa> un grano explotado como que nunca terminás de ver todos los detallecitos sí. toda la caca es que está como manejando, flayando que está manejando mientras está cagando. Sí, sí, tirando la cadena de. Charlie García, además parodiado, que me encanta que también Gustavo Sala. Sí. Lo parodia mucho. Es un personaje. Sí, me parece que Sala lo parodia más al, al actual sí, Charlie. Sí, al, al Charlie. Al Charlie post-drogas. Y este es el Charlie en drogas. Sí. Bueno, vamos a ¿Vamos chusmearlo. A ¿Vos lo leíste? No, mirá lo que, sé. Claro que esto, sé. Empezamos con una pintura en acrílico. De eso, de eso estábamos hablando. ¿no? Mirá lo que es, Impresionante, que es hermoso. El, lo... el chabón, yo creo que claramente necesitaba eh, sentirse libre y experimentar con sí, esto. Sí, tal Porque cual. tuvo una libertad absoluta. ¿Qué edad no, tendría Mauro palabras, Acá? Como, no sé, pero es del 96, así que podríamos decir 16 años. No, Según pero más o menos por ahí, menos de 20 probablemente. Menos de 20 probablemente Impresionante. Sí. No me acuerdo cuál era la fecha que habíamos descubierto de su nacimiento, porque además es un personaje huidizo. Sí. ¿No, Mauro Casioli? Eso dice. Acabo Dibujo, color y guión. Ah, no, mira, el guión es de otro. Y el color es Renato Casioli, que es ah, el hermano. Ay, mira Excepto este color. Except, este color es. este, claro. Y tenemos el bonus track de Lucas Zacardo, que también viene ese mundillo cazador. Que Lucas Acardo es el que en cazador, dibujaba como Jack Kirby, más o menos. Sí, tiene, tiene ese estilo y lo que hay acá es, es medio Kirby también. Bueno, ¿vos leíste entonces el cómic? Yo las leí, son una, una colección de. Muy bueno todo el. el todo lleno de sí, los soles, viste, sí, sí, el típico sí. de Charlie. una colección ¿Qué? de pequeñas historietas, Nico. ¿Y qué pasa en este cómic, boludo? ¿Tiene sentido? No, no tiene, no tiene sentido, Nico aparecen así personajes medio, medio yanquiloides, ¿viste? Sí. como los policías ¿Y estos están basados en gente real? Debe haber una referencia ahí, sobre todo este Ese tiene una cara como, de, como si fuera este, algo este Sí, algo, algo de allá terrible ese tipo, mira Mirá las, la, la, la forma de Charlie que está permanentemente desnudo. Sí. En un culo no, sin cachetes. Un nano directamente. Sí, Yo es. tenía un personaje que también no, que era. Bueno, pero tenía dos cachetes recontra largos. Fíjate que acá en las esquinitas aparece de nuevo este, este, este personaje esas. con la máscara que hicieron. Mirá, Joe Bazooka. Joe Bazooka, que ese también apareció. En, este de Johnny Bravo. En Cazador. Johnny Bravo no es la de Johnny Bravo la, ¿La madre la madre mm. o estoy fallando no, está fallando está frayando, pero me resulta parecido. mira cómo está no boludo, está como enroscado como enroscado con la madre de los niños estos venían a hacer la banda la banda de Charlie Bizarro que arma una banda que arma una banda los <risa> tenemos el... <risa> Garkin in the grass de las ovejitas contar ovejitas es todo desagradable sí Sí, el cuerpo. Le esto, bro. Retorcijado de, de Charlie, boludo. Acá ya estamos en otra historieta. ¿viste? Cambia mucho el formato. ¿viste? Evidentemente esto lo dibujó en un papel más chico. Sí. Sí, sí, una técnica diferente. Fíjate la... O línea capaz es... que lo usó con fibras. ¿viste? <risa> re... Re falopa, bro. Esto lo dibujó así de más. Mira encima si cómo está hecho. Y es hermoso, bro. Y pasa de esto al... Este es donde empiezo, ¿sabes? No. Como todo extra geométrico. Eso hasta parecer hecho por computadora. ¿Sí? sí. sí cómo saberlo, ¿no? Pero. Algo en las próximas páginas se pone. Me encanta esto de que haya cosas que tienen sombra y otras que no, ¿viste? Uh -huh. El color está bueno también. El color está bárbaro, este sí. Renato Casioli. Uh -huh yo creo que no, que no lo hacían, pero sospecharía de gente que consume drogas, viendo esto cosas metidas en el culo, si, sí, drogas... pero no creo <risas> che, mira qué bueno Acardo. Cardo ahí estamos, una colección de pequeñas historias, digo, algunas con remate y la mayoría sin y de postre un... Este chabón un fanático del pincel. Sí, y esta es, es graciosa también porque no es explícita en, en lo grotesco, pero... Es más con sutil, esa, digamos, digamos. Viste, vos, te quedas pensando por un momento Esta no me la acuerdo, pero la del número 2 la leí hace poco, esa la tengo más presente. Y acá esto que hablábamos recién, ¿qué habrá sido este show, no? Si alguien fue, por favor, sí. si están viendo este video, si ¿sí? alguien llegó a ver este show, que nos comente, ¿no? Mirá, hay una fotonovela. Hoy oh, vamos a ver eso. De ver el Zorro. número 2. Vamos a ver el número 2. Bueno, la tapa ya la habíamos visto que estaba cagando, flasheando, sí. que está manejando algún tipo de vehículo. Tenemos el Ah, mismo mira, el mismo dibujo. Ahí. Me hubiese gustado un, Sí, uno nuevo, sé que. Hubiera estado bueno. Hubiera estado bueno. Hubiera estado bueno. Bien, eh, ¿este está... qué pasa? ¿Qué y pasa en este número? De... No, se pedarrea un tamagotchi, boludo. Ah, este es el que tiene un tamagochi, le da, le da de comer. El tamagotchi medio que se caga. ¿no? Claro, todo humor Mirá sobre está. tendencias de, de la época, ¿no? No, muy bueno, y claro. Lo, la que genera está, la profundidad. La lo que está de fondo. muy claro. Tiene ¿no? los colores claritos. Che, impresionante, sí, sí, sí, impresionante esto. Fíjate acá como también tiene mucha sombra. Sí. Me gusta también que los los, los, los ojitos vienen, siempre son círculos casi perfectos y, y la paleta, paleta, nunca de, la, tiene paleta la paleta de colores es perfecta además. Sí sí sí. ¿Qué te parece un, Carlitos? Balá? saturación hasta que duela. Es una heladera que pasa a ser el como el nuevo Charlie García <risa> algo así un, un robot y todo con aerosol. Sí. El aerosol permanente. De, de esas fotos de la casa de sí, Charlie. Dildo ahí sí, no, no, no. es extrañísimo me encantan estos viste que en el número pasado Los vimos pibitos. también un montón de pibitos dibujan ¿sí? pibitos medio trastornaditos sí, estarán basados en, en algunos personajes? Boludo? eso es lo que siempre me, llamo, me, me, me pregunto cuando veo este tipo de dibujos Pancho, Pancho Doto. en the house, house of Pain, pain. ahí tenemos Tienen como en un trencito del horror en Drácula muy lindas personitas, sí. así. no este no es Lemmy, me que... parece un, más Ramones tirando sí, sí, sí, ah, y acá, Uf. acá empieza la historieta donde yo tengo la teoría de que todo esto es una joda, pero más allá de lo obvio, ¿Ves este dibujo del, sí. del pingüino, del... no, y claramente es un delirio, sí. este dibujo no entiendo es arriba, boludo. No, no, no entiendo por dónde va. Yo sé que por acá está la cara. ¿Qué le sale el cerebro? Esta es la pata. Aquí hay una pata. Esta es la parte de abajo de la boca. Sí, acá, está la Aquí acá está la lengua. Acá está el ano. Cuerpo. Mierda. <risa> una pizza arriba de la partitura. Este es terrible. Está vestido de Batman. Eh, hay unos globos. Es como un cumpleaños. Y acá los personajes de Batman. Claro. Mirá temática Batman. ¿Tenés una splash page? na ¿En, un en una revista de este tamaño. No, nah, boludo, esto es fallado. Tiene que ser a propósito. No sé si es a propósito, <risa> me parece esto es un gran error me parece. Es un gran error, pero las páginas, yo cuando lo, lo veía no lo podía creer como no puse puede a leer ser. las páginas. Era es una lástima, si es un error es una lástima, si es a propósito es una hija de pute. <risa> Me porque pues hubiera estado bueno ver ese dibujo completo me parece una buena, una buena descripción la verguita ahí mm. ahí lo tenés, charlie bizarro contra... Oh. no, boludo. ya pues, muy cazador eso, eh. muy, las tapas de cazador el señorito Bruno no se pierde ni uno de los conciertos de charlie bizarro <risa> y acá lo tenemos a <risa> muestra re ¿eh, ahí todo en pedo <risa> Me, me encanta cómo está pintado este dibujo. Sí. sí Mira, y acá sí. hay otra de esas historietas más cabezas. Me encanta, es muy, muy cazador esto. Sí, mírame. sí, sí. <risa> por el <pinto> de payas. <risa> Me encanta que hay personajes que por ahí hoy en día hay gente que se, se alarmaría sí. de verlos, ¿no? Sí. Y acá está ah, no. la, la fotonovela. Sargent Pepper. ¿Dónde es esto, boludo? Una estación de subte. Microcentro, sí. Sí, están en el subte ahí, che boludo. ¿Vos la tenés la? Porque esa, esa va a haber que verla, boludo. ¿no? La de Cazador, la fotonovela. Sí. Con el ganadón del concurso. Esa Ay, la... creo que sí, no me acuerdo. Eso va a haber que verlo, boludo. ¿no? En algún momento son increíbles. Y acá otra vez una historieta de Akardo. Otra historieta de Akardo. Están buenísimos los dibujos, eh. Sí, bien Kirby, bien al School. Este muñeco espantoso. Sí. Muy linda. Bueno. ah, esta es la misma página que estaba adentro? es La misma página. Ah, mira, de adentro. Pero y es hasta eso. acá llegó Charlie, Charlie Bizarro y Charlie claramente Bizarre. era un producto que no podía, no podía durar más de dos podía durar demasiado, la verdad. Pero bueno, así de fácil fue completar mi colección, Nico. Eh, bueno, hasta acá llegamos, entonces, evidentemente. La información que se encuentra en Internet es, es poca casa, y nula sí, respecto sí, sí, sí. de Charlie Bizarro. Así que si ustedes, quienes están viendo esto, saben algo del trasfondo de esta historieta, tienen algún dato que quieran compartir, déjenlo en la caja de comentarios. Fue solo un Nico. ¿no? Hmm. Y bueno, si les gustan los videos que estamos haciendo, suscríbanse al canal, y si nos quieren hacer el aguante, compártanlo con sus amigos y amigas entusiastas de las historietas. Síganos en nuestras redes sociales que están en la descripción, para enterarse de cuándo subimos un video nuevo. Y si quieren hacer algún aporte al canal. Pueden hacerlo por la Cafecito App. Que también tienen la dirección ahí en la descripción. Eso fue todo. Y espero que les haya gustado. chao